Hola, mi nombre es María Camila Devia, estudiante de Ingeniería Civil de décimo semestre. Bueno, yo considero que las capacitaciones que nos ofrece el CRAI son demasiado importantes y no solo importantes sino muy útiles dado que eh, pienso que en muchas ocasiones uno se convive como de usar ese tipo de plataformas o de buscar en ese tipo de plataformas por el hecho de no saber y lo digo por experiencia porque de pronto a lo largo de, de la carrera no, lo, no la utilicé como debía hacerlo porque no sabía entonces pues eh, como digo son muy, son muy importantes y útiles por eso también eh, como el ejemplo que nos dieron de la capacitación de las referencias de pronto uno a veces cree que está haciendo bien las cosas pero hasta que las está haciendo y surgen las preguntas es cuando uno se da cuenta que no y pues estas capacitaciones nos sirven muchísimo para eh, ayudarnos a corregir lo que estamos haciendo mal y pues también eh, las cosas que no sabemos